Muchísimas gracias a todas y todos por asistir esta tarde y bueno, nosotros pues vamos a leer un manifiesto porque somos un grupo coral, muchísima gente y creemos que es mejor eh, leerlo porque queda recogida la filosofía del, del proyecto. Así que le paso la palabra a Marta. Hace dos años, casi tres, después del comienzo de la crisis de 2008, nos llegó a través de las redes sociales una convocatoria de movilización social. Otra más, pensamos muchas. La apatía ya estaba generalizada, las personas seguían perdiendo su trabajo, sus casas, sus derechos y obviamente su ilusión y su energía. Sin embargo, decidimos seguir teniendo esperanza también. Nadie sabía qué iba a pasar aquel 15 de mayo de 2011 en aquella manifestación convocada por democracia real ya. Pero las ganas de apoyar esta convocatoria con el lema No somos mercancía en manos de políticos y banqueros nos pudieron. Pensábamos que íbamos a ser cuatro... Caras, las mismas de siempre, pero vimos justo, necesario y urgente salir a la calle para visibilizar que ya no aguantábamos más, que, no te que teníamos que actuar. Mm. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que no estábamos solas? Miles de personas habían decidido que estaban hartas también. Tras aquella manifestación llena de frescura, espontaneidad, energía e indignación, algunas se deprimieron pensando que había llegado el momento de marchar. ¿De nuevo una manifestación que no sirve para nada? ¿De nuevo vamos a volver a casa para seguir calladas y solas? Esa organidad y espontaneidad que acompañó a este movimiento desde el principio desencadenó que un grupo de personas decidieran quedarse en la plaza en Madrid. La madrugada del 16 de mayo de 2011, la luz que miles de personas habían irradiado durante la tarde del 15, seguía latente entre mantas de personas que alimentaban la esperanza que a lo largo que, de que algo grande podía pasar. Lo demás ya lo conocemos. Un desalojo violento que generó aquel acto simbólico de acampada que, que de acampada creciera tanto que las plazas de todo un país se llenaron de esperanza. Gente de todas las edades acudía a las acampadas con propuestas firmes, con ganas de trabajar, con ganas de cambiar las cosas. Dormíamos y de pronto despertamos. En Málaga también despertamos. Fue un martes 17 de mayo. Reaccionamos como se tiene que reaccionar en estos casos. Estando todos a una y sobre todo creyendo que por fin era la oportunidad para cambiar el mundo. Al principio algunas sentimos timidez y reparo. No estábamos acostumbradas a hablar en público de cosas que afectaban a nuestra vida. Cotidiana, economía, política, leyes, derechos sociales... Aprendimos poco a poco, juntos, ayudándonos los unos a los otros. 15M Málaga Despierta es una historia que ocurrió en Málaga, pero contada con un mensaje universal. El germen es el mismo que el del movimiento 15M. Nosotros llegamos a la plaza con una cámara y un micrófono para reflejar lo que estaba sucediendo. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo en más caras deseosas de aportar su profesionalidad, pero sobre todo su humanidad para contar una historia, la del despertar de una generación. Con ilusión y energía, pero también con crisis y momentos muy duros. Pero hemos estado a una trabajando juntas y al final hoy podemos decir... 15M Mala Despierta es una realidad que vais a ver ahora, motivada por el deseo de cambiar las cosas, por las injusticias que a diario conocemos y de las que nos vamos convirtiendo en protagonistas a nuestro pesar. Y por la solidaridad y las redes que se han creado entre nosotros y nosotras, ahora reunidos eh, para remar en la misma dirección. Hemos despertado y no pensamos volver a dormir. Y como dice nuestro querido José Luis San Pedro, padrino de este documental, hemos recibido una vida, así que nuestra obligación es vivirla. historia con ayuda de muchas voces. Una historia que sucedió en Málaga y que aún no ha acabado. Se escribe cada día. Una historia con mensaje universal que queremos compartir en muchas ciudades, países y continentes, traspasando fronteras. Sabemos que solo compartiendo podemos seguir construyendo. Sabemos que el famoso Sí se puede del movimiento 15M puede convertirse en realidad si trabajamos juntos desde lo local, pero pensando en global. Pero es Por eso hoy proyectamos este mensaje, que esperamos que hagáis vuestro. Después lo dejaremos libre en la red, para que todo el mundo pueda compartirlo y podamos llegar más lejos. Ese ha sido siempre nuestro objetivo, al igual que la consigna del 15M. Vamos lento porque vamos lejos. Sigamos escribiendo juntos esta historia de cambio, que es la nuestra. Desde Madrid, Málaga, Sevilla, El Cairo, Circordania, Reykjavik o Bogotá, hemos despertado y estamos unidos por cordones umbilicales invisibles. No queremos cerrar los ojos, hemos comprendido que ahora es el momento de tomar la rienda de nuestra vida y comenzar con un cambio. Nos lo debemos a nosotros hoy, a las generaciones más jóvenes y a las mayores que ya lucharon por nuestros derechos. Así que sigamos el leitmotiv de este movimiento. Contemos la historia que de verdad queremos vivir. Y bueno, eh, vamos a, voy a dar paso a Olga Luca, eh, compañera eh, de nuestro eh, padrino José Luis San Pedro, que nos va a dedicar unas palabras. porque sé que estos aplausos tan calurosos, van dirigidos a la memoria de José Luis San Pedro, si que le queríais, de verdad, como le queremos todos. Me vais a perdonar, soy partidaria de llegar llorada de casa, pero hay momentos que uno no puede controlar. Eh, no sabía que le teníais por padrino, pero sí, por, en cuanto al documental, poco puedo aportar porque no lo he visto todavía, lo voy a ver ahora por primera vez. Solo puedo deciros que se entendió muy bien con Raquel, que José Luis guardó muy buena impresión de ti y estuvo muy contento de apoyar. Nosotros vivimos el 15 de mayo precisamente aquí en Málaga, más concretamente en la peculiar avenida de la República de la Cala de Mijas, cuyos únicos ocupantes actualmente están aquí presentes también. Y, y el, el comunicado que se leyó en todas las plazas del 15M lo enviamos desde aquí a petición de democracia real ya. Si me permitís un momentito, aprovecho para ah, incluso, ya ha fallecido José Luis, seguir defendiendo que él no era el grupo. Podéis considerarlo vosotros como padrino de la por deferencia del que os concedió la entrevista por, como padrino de la película. Pero él se ha defendido mucho de esta manía que tienen los medios de adjudicarle al 15M un padre, o un gurú, o un dirigente, o un lo que sea. Siempre hemos, él no convocó la manifestación de 15 de mayo, los movimientos estaban ahí, llevaban trabajando, además de hace mucho tiempo, pero surgió un momento estas cosas de los fenómenos sociales que yo no las acabo de entender. Guerras hay muchas, contra la guerra de Irak salimos todos, contra otras guerras callamos. ¿Por qué? No lo sé. En ese momento, pues todas las plataformas que ya existían y llevaban años aparentemente ocultas, pues hubo un momento de eclosión. Eso se ha querido ligar al libro Indignaos, que está relacionado, pero muy indirectamente. No es verdad que Hessel y San Pedro provocaron el 15M. De hecho, se nutrieron mutuamente... Y, y, y José Luis llegó a decirle a los jóvenes, decía, me habéis alegrado los últimos de, días de mi vida, gracias. Porque él estaba muy contento de que por fin despertara a la gente, de que por fin se dieran cuenta de que lo que llaman crisis no es sino una estafa. Y estaba muy agradecido por el movimiento pedagógico que realmente ha significado el 15M, que tal vez sea su mayor virtud, el haberle abierto los ojos a mucha gente. Él nunca fue a la del sol, sin embargo sí acudió cuando volvimos a Madrid a la plaza de su barrio, a la plaza Olavide del barrio Chamberí. Nunca quiso ir ahí y, claro, luego cuando los cayolaras y las talegos no entienden las reacciones de la gente, pues hubieran sido un poquito más coherentes, a lo mejor no les pasarían las cosas que les pasan. José Luis lo fue y yo quiero aprovechar aquí una vez más para eso: para que, que él siempre fue muy partidario del 15 maízmo, os apoyó, pero nunca quiso usurparos el protagonismo. Así. tengan una buena proyección.